Nos encontramos accediendo por la portería alterna de preescolar hacia donde está la torre de Tigo, una empresa telefónica donde los estudiantes de preescolar también están ejerciendo su derecho al voto, acompañados de sus padres que los vienen a acompañar para llevárselos inmediatamente. Nos encontramos en preescolar. Haciendo reconocimiento de la forma democrática desde preescolar. ¿En la no El nombre completo sí. no, no sé.